Hola, Olga, ¿cómo estás? Hola, John, bien. ¿Y tú, qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sí, debemos de ir a tomar un café. Sí, debemos de ir pronto. Mm, ¿Qué haces la próxima semana? Mm, mm. ¿Vamos a tomar un café el lunes? Eh, los lunes no puedo. Eh, mm -hmm. El lunes que viene... Voy al centro de Vancouver, voy a comprar ropa en los almacenes del centro. El lunes no puedo. ¿El martes? No, los martes y los jueves yo tengo clase de español. Mm, ¿Y el miércoles? ¿Vamos a tomar un café el miércoles por la tarde? Por la tarde, no. Los miércoles por la tarde yo estudio en casa y tengo otras cosas que necesito hacer pero el viernes quizás el viernes el viernes yo por la mañana voy a mi clase de artes marciales pero estoy libre por la tarde fantástico por la tarde a qué hora y dónde mm, voy a buscar a mi hijo Lucas, a las 3, eh, al colegio. Entonces, ¿podemos vernos a las tres y media? A las tres y media, perfecto. Y si hace buen tiempo, podemos comer un helado. Sí, vamos a por un helado. ¿Nos vemos cerca de la playa? Fantástico. Pues, hasta entonces. Hasta luego, Olga. Qué bien mhm mm chao